En este ejercicio nos piden representar gráficamente la restricción presupuestaria de un individuo cuya renta fuese de 300, que puede gastar en dos bienes X e Y, cuyos precios son 10 y 15 respectivamente. También nos piden razonar si, si podría comprar 22 unidades del bien X eh, si compra 6 unidades del bien Y. Y finalmente nos piden representar cómo sería la restricción presupuestaria en el supuesto de que a partir de un nivel de compra determinado, en este caso 20 unidades del bien X, obtuviese un descuento para el resto de unidades que comprase, que en este caso en concreto sería a un precio de PDX igual a 5. Bien, vamos a hacer la representación gráfica de la restricción presupuestaria. Lo hacemos en el eje de coordenadas. Como siempre digo, la X lo he puesto en ascisas así, la Y en ordenada, pero podría ser perfectamente al revés, puesto que X e Y son dos bienes cuales, cualquiera, intercambiables. Bien, si gastase toda la renta en comprar unidades del bien X, sería R partido por p de PDX, es decir, en este caso en concreto, 300 partido por 10 son 30. Lo marcamos en el gráfico. Mientras que si comprase todas las unidades posibles del bien Y, si dedicase toda la renta a comprar unidades del bien I, pues la cantidad que podría comprar sería R partido por PDI, 300 partido por 15, que son 20. Ahí está en el gráfico. La recta que une ambos puntos nos muestra todas las posibilidades de adquisición eh, dada la renta y dados los precios de los bienes con las que cuenta este individuo. Esta recta pues está compuesta por infinitos puntos. Por ejemplo, si comprase 15 unidades del bien X, podría comprar igualmente 10 unidades del bien Y. Es otro punto de los infinitos puntos que hay a lo largo de la recta. Que es la restricción presupuestaria. En el apartado B nos pide razonar si podría comprar 20 unidades del bien X en el supuesto de que comprase 6 unidades del bien Y. Bien, si Y es 6... ¿Cuánto estaría gastando en, la, en comprar unidades del bien Y? Pues 6 por 15, que es su precio, 90. Dado que la renta era 300, ¿qué le quedaría? Pues 300 menos 90, 210 unidades monetarias. ¿Cuántas unidades del bien X podría comprar con 210 unidades monetarias? Pues si dividimos 210 entre 10, que es el precio del bien X, nos da 21. Es decir, que el punto de la restricción presupuestaria sería, si i es 6, x es 21. No podría, por tanto, comprar un punto exterior a la restricción presupuestaria como sería el 6 y 22. El punto 22, 6 es inalcanzable, dada la renta y los precios de los bienes. Bien, eh, finalmente nos pide representar la restricción presupuestaria en el supuesto de que a partir de comprar 20 unidades del bien x le hicieran un descuento y el resto de unidades que comprara, pudiera hacerlo a un precio PDX igual a 5. A partir de 20 unidades del bien X, el precio pasa a ser PDX igual a 5. Luego, si compra 20 unidades del bien X, lo que estaría gastando en comprar unidades del bien X sería 10 por 20 igual a 200. Como su renta era 300, ¿cuánto dinero le quedaría? Pues le quedaría 300 menos 200 igual a 100. Dado que el precio nuevo del bien X es 5, pues si dividimos el dinero que tenemos entre el precio, nos da el número nuevo de unidades que podemos comprar, que serían otras 20 unidades que añadimos en el eje de AFISAS, a las 20 que ya teníamos anteriormente. Si unimos los puntos, por tanto, tenemos ahí la nueva restricción presupuestaria, que es una restricción presupuestaria quebrada.